Vale, eh, pues buenos días a todos. Espero que solo subáis la foto si salimos bien. <risa> eh, os vengo a hablar del cómo perfecto entre Product Managers y el equipo de UX. Para empezar, eh, me presento, soy Irene Prieto, soy gallega, aunque llevo ya bastantes años en Madrid y entre otras muchas cosas me apasiona viajar, las librerías, las papelerías, los productos digitales y llevar a cabo metodologías que fomenten el buen ambiente de trabajo. Además de eso, soy product manager y he estado trabajando en Rastreator y en Fintonic, entre otras, muchas, entre otras empresas, y actualmente estoy trabajando en Idealista. Además, colaboro como entrenadora en el Tejero Camp, en el programa de digital product managers. Y para empezar, me gustaría preguntaros: que ¿cuántos de vosotros sois product managers? Por favor, podéis levantar la mano. ¿O trabajáis con producto? Pero bueno, nos llamáis product managers. ¿Y cuántos de vosotros trabajáis en el día a día con el equipo de UX? ¿Hay algún UX también por la sala infiltrado? Vale, bien. Pues como veis, eh, la relación entre Product Manager y UX es eh, fundamental a la hora de lanzar productos digitales. Por lo tanto, mi objetivo de mi charla de hoy es daros algunos consejos para que podáis llevar a cabo en vuestro día a día y mejorar esta relación. Para comenzar, me gustaría mm, hacer hincapié en las diferencias entre Product Manager y UX. Para mí... Eh, sí es diferente el papel del Product Manager y UX. Son roles completamente distintos, entiendo que hay algunas empresas o algunas, bueno, algunas formaciones en las que no, no es posible diferenciar el papel de UX y Product Manager, pero en general deberían de ser roles completamente distintos. Con esto no quiero decir que haya personas que tengan las capacidades o las habilidades para poder desempeñar las, los dos roles, que seguro que sí, pero... Para poder llevar a cabo una metodología que sea de éxito dentro de la compañía deberían de estar diferenciados. De todas formas, si conocéis a alguien que cree experiencias de usuario, haga las fases de research, investigación, que hable con el equipo de desarrollo, que priorice el backlog, que lance nuevas features y haga los dos perfiles al 100%, por favor, en primer descanso me lo contáis, porque será la primera que persona que conozca que tenga superpoderes, porque yo por ahora no he sido capaz de conocer a alguien que pueda abarcar los dos perfiles al 100%, únicamente por temas de poner foco. Entonces, para comenzar un poco, las diferencias principales que para mí tienen los papeles de PMUX, es que nosotros resolvemos el problema de cara, a la estrategia de la compañía, siempre pensando en negocio, por así decirlo. Además, hacemos que las cosas pasen y esto quiere decir que movemos aquellas palancas que hay a lo largo de toda la empresa, hablamos con todos los equipos necesarios para que al final las cosas salgan. Y esto, evidentemente, como ya sabréis todos los PMs que estamos aquí, sin ser jefes de nadie. Entonces, bueno, es una de nuestras habilidades y además somos responsables de todo el producto en todo su ciclo de vida. Desde la fase de investigación, que aquí está el UX siempre involucrado, hasta la fase de desarrollo, y ya posteriormente la fase de madurez. Por otro lado, los UX, algunas de las diferencias es que resuelven el problema basándose en el usuario a través de hacer investigación, entienden las necesidades diseñando una experiencia completamente unificada y que tenga coherencia y analizan cómo se comporta el usuario con los diseños de producto. Eh, ya sea en la fase de investigación o posteriormente, pues testean con los usuarios cómo funciona el producto que están creando. Evidentemente, con esto no quiero decir que sea lo único que hacemos los dos, los dos roles, tenemos muchas más cosas que nos diferencian y además tenemos muchos puntos en común, que eso es en lo que quiero enfocar la charla de hoy. Aquellos como consejos que como Product Managers hacemos que mejoren nuestros UX y los UX hacen que nuestro trabajo sea mejor. Y hay puntos en los que evidentemente es muchísimo mejor trabajar de la mano que no. Por ello, me gustaría pues eso, daros algunos consejos que podéis aplicar mañana mismo en vuestro día cuando lleguéis a la oficina. Bueno, mañana espero que no y espero que vengáis a los workshops de aquí, pero si no el lunes, pues ya los podréis aplicar en vuestro día a día. Para empezar, eh, me gustaría comentaros un poco mi relación como Product Manager con distintos equipos de UX. Simplemente se podría mm, resumir que tenía una relación como de 0 a 100, por así decirlo. En un primer momento... He, tenido, bueno, he estado en equipos de trabajo en los que el UX no existía, no había UX dentro de la empresa, nadie existía ni conocía quién era esa figura, evidentemente bueno, los tiempos han pasado y las cosas cambian y ahora parece inconcebible tener un producto digital sin tener a nadie de UX… Evidentemente depende un poco ¿no? del estado de la empresa, Bueno, si estáis en una startup y sois dos, pues a lo mejor no hay que asumir los roles la misma persona, pero en general lo ideal sería que, que siempre hubiera y espero que… El los que no levantasteis la mano en la segunda pregunta sea porque os tenéis empresas muy pequeñas o porque estabais dormidos. Pero es muy importante tener un equipo de UX dentro de la empresa. Aquí, en esta situación, lo que hacíamos las personas que llevábamos producto, pues hacíamos unos mockups a lápiz en un folio de aquella manera... Se lo vamos al desarrollador, él lo hacía pues, de la mejor manera que podía, así que imaginaos un poco pues, la calidad ¿no? de la experiencia de usuario de, de los productos que lanzábamos. Por otro lado, también he trabajado en entornos de trabajo en los que sí había equipo de UX dentro de la empresa, pero era el equipo de UX. Estaba como apartado, eh, no estaba dedicado al, al producto. Entonces, era una situación un poco extraña porque sí que contabas con ellos, porque estaban en la empresa, pero no estaban implicados al 100%. Entonces, al era como parecía que estaba subcontratando el trabajo a otra empresa distinta, y yo, además, pues, por desgracia, no tenía UX dedicado a mi producto, entonces, pues, no se daba esa relación tan buena. Y ya finalmente he trabajado y de hecho es como trabajo actualmente en Idealista con UX dedicados full time a los productos en los que, a los que estoy llevando, a los que estoy trabajando y además también tenemos un equipo de UX muy grande dentro de la empresa lleno de profesionales en donde los UX que están dedicados a cada uno de los productos pues eh, tienen un feedback de aprendizaje continuo con todos sus, sus compañeros. Por eso, bueno, a, a raíz de mi experiencia personal, profesional, hablando con compañeros del sector, ahora lo que voy a hacer es daros algunos consejos que me gustaría que si no los estáis aplicando intentéis aplicarlos en vuestro día a día y, y espero que sean de utilidad. Para empezar, ¿qué hacen los UX que nos beneficia a los Product Managers? Es decir, en este trabajo que os digo, digo de estar de la mano el uno del otro en el día a día, qué es lo que hacen o qué es lo que deberían de hacer si no lo están haciendo ahora mismo y que nos sirve muchísimo como Product Managers. Que tengan ownership de todo el producto, de toda la experiencia. En su mente tiene que estar toda la coherencia del producto, todos los flujos y todas las casuísticas que sean posibles. Aquí lo que quiero hacer ver es que yo recuerdo en estas fases en las que no tenía UX, una anécdota personal fue que lanzamos algo a producción y dependiendo lo que hicieras dentro de la app, eh, según un flujo de, de un usuario directamente la app craseaba y era pues porque no habíamos pensado el usuario X con estas X características cuando hace clic aquí, ¿qué pasa? No, pues no lo habíamos pensado entonces en, así, de, así de grave no pueden ser estos errores de no tener eh, un UX que tenga el empoderamiento de tener todo el flujo de producto y además Ownership me gustaría comentar que estén muy implicados en el producto a mí que mi UX o la persona bueno, Digo siempre mi UX, pero no es mío, es el UX que está en el producto en el que estoy yo trabajando. Me diga, pues es que, Irene esta, esta parte de la web es una mierda, tenemos que cambiarla. Al final nos acabamos deprimiendo los dos, sí, pero al final también ves que hay alguien que está muy preocupado por el éxito del producto, al igual que tú. El ojo pixel perfect. Yo siempre les digo que son como el ojo de Sauron que todo lo ve, esa calidad absoluta que tienen por, por, por los pequeños detalles esa capacidad visual que yo personalmente no tengo, eh, es fundamental porque puedes delegar toda, el, el, el, el, delegar toda la parte visual, saber que cuando vas a lanzar un producto a producción la parte visual va a estar bien porque tienes al UX que sabes que lo va a revisar. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago, o, bueno, que hacía y que hago cuando vamos a lanzar cosas, es en la fase de QA se dividen como en tres partes de de QA. El QA que hace evidentemente el equipo de desarrollo, el QA que hace la persona funcional, que en este caso pues era y soy yo, ver que funciona todo correctamente y después hay como un QA de UX. Entonces para mí es obligatorio que toda cosa que se vaya a lanzar a, a producción, que vaya a subir, Siempre pase el QA de UX, entonces él pues coge o, él o ella coge la beta o el entorno de preproducción, revisa con su ojo pixel perfect que todo esté en el color adecuado, tipografía, tamaños y demás, y hasta que él no da o, él o ella da el ok, eso no se sube a producción. Y de hecho se sacan muchísimas cosas que a la hora de desarrollar eh, no han ido tan finas. Mejora continua. Eh, una de las cosas que hacen o que intento que hagan los equipos de UX que trabajan conmigo es que tengan muy presente y que me repitan mucho que dejar espacio en los sprints para la mejora continua. Todas las mejoras que salen en, en la fase 2 del user testing, mejoras visuales que se han detectado, yo personalmente, no sé si le pasa al resto de product managers, me cuesta mucho dejar espacio en el sprint para mejoras visuales. Bueno, pues yo he llegado a tener compañeros en los que antes del sprint planning se ponía un recordatorio. Para decirme únicamente, deja hueco en el sprint para las mejoras del user testing. Y os puedo asegurar que bueno, todo, todo, todo ese recordatorio antes del sprint planning a las tres semanas yo ya interioricé que es muy importante pues, dejar espacio dentro de los sprints para lo que los UX hayan detectado. Conocen al usuario y mercado mejor que nadie. Esto es uno de los puntos que os comentaba que también es un punto como, común entre los dos. Evidentemente, nosotros como Product Managers tenemos que conocer al usuario perfectamente. Pero la realidad, al menos bajo mi, mi experiencia, es que no es así. El UX siempre va a estar mucho más cerca del usuario que nosotros. Entonces, yo animo a bueno, los UX que estéis aquí o PMs que se lo digáis a vuestros UX que os incorporen siempre en las entrevistas, en el user testing, porque os hacen ir de la mano del, del usuario. Y además también... Hay hay un punto que quiero hacer hincapié en el mercado y la competencia. Parece que cuando hablamos de empresas o de negocio ya automáticamente miramos al PM. Sí, tenemos que conocer cómo funciona la competencia, pero a nivel de experiencia de usuario, que el UX que trabaje conmigo, la persona de UX que esté conmigo, sepa perfectamente cómo es el flujo de... Mis empresas de la competencia o esas empresas en las que nos queremos inspirar o empresas similares en otros mercados, en otros países, es súper fundamental porque a la hora de estar diseñando la experiencia del producto final ya tienen en mente cómo trabajan todas esas empresas en las que tenemos que seguirles la pista. Y un poco también te hace a ti desahogarte de decir, vale, pues es que yo no sé cómo es el paso 3 del funnel de la empresa X de mi competencia. Y él, si lo sabe, es de verdad eh, súper importante. Eh, trabajan mano a mano con desarrollo. Aquí nosotros como Product Managers tenemos que como a rejuntarles, no eh, intentar que... UX y desarrollo se lleven genial, pero genial. Entonces, de hecho, lo que aquí no podemos hacer como Product Managers es de intermediarios. En ningún momento podemos, si viene el UX, no, es que tengo que ver esto con desarrollo, no podemos hacer nosotros de paraguas ni de intermediarios, todo lo contrario. Tienen que juntarse ellos. Algunas de las... Cosas que yo hago en mi día a día para fomentar esta relación de amor entre UX y desarrollo es, por ejemplo, al inicio de cada, de cada investigación, cuando la persona de UX empieza ya con la investigación, en este punto, antes de empezar a pensar cómo va a ser la solución, meter a desarrollo. Entonces, hago una reunión de kickoff entre desarrollo UX para que empiecen a contarle cómo es la investigación que quieren llevar a cabo y ahí ya hay como una primera ventana de comunicación. Y después, eh, una cosa que siempre hago que parece un poco estúpida, pero os aseguro que funciona, es cada vez que se empieza un proyecto, un producto, crear un canal en Slack con, que se llame UXDev los metes a todos y al final hacer estas pequeñas cosas fomentan mucho más que hablen entre ellos. Y después también intentar que se lleven bien, pues vamos a comer juntos una vez a la semana fuera hacemos que distintas metodologías, dinámicas en el equipo para fomentar esta buena relación. Después cuando esté trabajando el UX, tanto en la parte de ideación como más adelante ya en la parte de desarrollo, es increíble cuando antes de empezar a diseñar nada va directamente al equipo de desarrollo y les dice, oye mira, ¿esto qué opinas? ¿Cuánto crees que puede llevar? Al final se hace toda la comunicación mucho más ágil. Y construir el plan de research juntos. Esto como UX, sí, os animo a que siempre incorporéis a vuestros product managers en el plan de investigación. Porque lo que así hacemos es incorporar la visión del PM y además nosotros como PMs lo que tenemos que hacer es llevar la visión del resto de partes de la compañía. No solo tenemos que ir ahí como Product Manager, sino tenemos que llevar la visión de Marketing, la de Negocio, la de Stakeholders. Y la investigación al final es lo que va a definir cómo va a ser el camino del producto al desarrollar. Entonces, tener al menos en cuenta todas estas visiones, estas distintas partes es fundamental. Y después, por otro lado, qué hacemos los Product Managers que les sirva a los UX o qué deberíamos de estar haciendo, si no lo estáis haciendo, os animo a que lo hagáis para mejorar este combo perfecto. Lo primero es que les ofrecemos visión de estrategia y negocio. Nosotros somos las personas que estamos en contacto con negocio, entonces tenemos que transmitirles toda esa información. ¿no? Para mí no tiene sentido que alguien no esté trabajando si no sabe el roadmap de la empresa, la visión a X años o qué están pensando los stakeholders. Eh, hace que se impliquen muchísimo más y al final es que todos trabajamos con algún sentido, ¿no? entonces implicarles es fundamental. Para esto algunas cosas que llevo a cabo es antes de las trimestrales nosotros trabajamos pues, por trimestrales eh, bueno, pues antes de los no sé, trabajaréis por trimestrales o bueno, de roadmap a seis meses sentarse con el equipo de UX con la persona de UX, aquí también es fundamental eh, incorporar al equipo de desarrollo para contarles cuál es la visión de la empresa, por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, eh, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar de aquí a los próximos tres meses, seis meses. Y la verdad que son súper agradecidos y a mí más de una vez alguien me ha dicho del equipo de UX e incluso de desarrollo decir oye, gracias porque ahora encaja todo, ¿no? ¿por qué estamos haciendo esto ahora? Vale, pues es que a lo mejor en nueve meses queremos alcanzar aquello. Entonces, ofrecerles esta foto completa es, es muy rico. Y después, otras cosas que hago es siempre, en mi día a día, esto vamos es tal cual, eh, siempre que tengo algunas de reuniones de las importantes con negocios, stakeholders y demás, siempre, siempre, siempre les envío antes lo que voy a presentar al UX o a, a la persona de UX, le envío la presentación directamente. Le digo Siempre si quieres añadir, modificar o eliminar algo, dímelo y la vemos juntos. También un poco para implicarle, que vea cuáles es un poco la, la presión, las expectativas que tenemos en este tipo de reuniones. Y después al salir lo primero que hago es eh, ir a comentarles en persona eh, cómo ha ido. Oye, pues me han dicho esto, eh, les ha parecido interesante esto, no sé qué, no sé cuánto. Y después siempre veo eh, por email un resumen. Os puedo asegurar que si hacéis esto eh, es increíble ver cómo la gente se implica. A La tercera vez que lo hagáis no vayáis a decirles nada, no vayáis a darles el update de, de la reunión y os puedo asegurar, de verdad, probadlo y si no me lo decís, que van a ser ellos los que se acercan, se levantan, vienen a tu mesa y te dicen, oye Irene, ¿cómo ha ido la reunión? ¿Ha salido bien? ¿Qué les ha parecido? Al final esta slide les ha gustado. Y a mí eso, pues, no sé, me, me, me hace muy… o sea, me, ver que la gente está tan implicada en el producto al igual que tú es súper satisfactorio. Y después, ¿qué hacemos los PM? Somos paraguas. No podemos dejar que toda la empresa vaya directamente a, a nuestro equipo de UX a decir los requerimientos y demás. Entonces, aquí os aconsejo que vosotros siempre intermediéis entre stakeholders y negocio. Por ejemplo, a mí me pasó una vez en la que desde… bueno los stakeholders de la empresa iban directamente al UX a directamente pues cambiar cosas, copies y demás. Entonces yo intermedia y dije, bueno, vamos a implementar aquí una metodología para ver si, si podemos frenar esto de alguna manera. Lo primero que hice, ilusa de mí, fue intentar que creasen jira, tickets en giras para estos requerimientos y estos cambios. No lo conseguí, evidentemente. De hecho, si alguien ha conseguido que alguno de esos stakeholders les cree tickets en Gira para cambios, por favor también que me lo diga después, porque será el segundo superhéroe que conozca hoy. Entonces lo que hicimos fue crear una hoja en Google en la que directamente él ponía los cambios que quería. Yo hacía un prefiltrado, los miraba antes, los peleaba con un stakeholder para ver esto sí, esto no, y después ya, filtrados, pues les decía a la persona de UX, oye, mira, y yo después también valoraba si tiene sentido o no el cambio esto podríamos cambiarlo esto no entonces pues un poco retener toda esa esa de gente que quiere cambiar requerimientos eh, es muy importante como product managers saber y entender que la investigación no entiende de límites no entiende de timings es la parte fundamental en el desarrollo de producto es la fase de research y aquí nosotros debemos de, cuando nuestro stakeholder nos diga, oye mira, pues la investigación solo va a durar una semana porque es suficiente. Pues no, la investigación, tenemos que defender aquí el x, es decir, es la base de lo que va a ser el producto, no se puede matar con timings. Las user stories es la forma en la que tenemos de comunicarnos con nuestro equipo. Entonces, contar con ellos sobre todo a la hora de crear los criterios de aceptación, que es lo que explica cómo se va a tener que comportar la future, eh, es fundamental. Porque es que ellos son los que hacen el, el comportamiento y la experiencia, de, la experiencia de la funcionalidad. Incluirlos aquí en las sesiones de backlog grooming para hacerlos juntos es, es fundamental. Esto es un consejo muy sencillo y es el que más os van a agradecer. Para perder el tiempo en reuniones ya estamos los PMs, de verdad no es necesario incluirlos en todas las reuniones, después ya les podemos dar, les podemos dar el, el feedback o la información necesaria. Les ayudamos a priorizar, es importante que les demos toda la información que esté en nuestra mano para que ellos sepan cómo priorizar su, su, su backlog de trabajo y, y darles la visión para que sepan cuáles son las siguientes cosas a, a realizar les contagiamos nuestra visión de MVP. Eh, a veces hay que minimizar un poco la profundidad de los diseños para que el desarrollo sea más sencillo y esto es un trabajo que tenemos que, como product managers, inculcar en nuestros, en nuestros UX. ¡Uy! Es que ya voy mal de tiempo. Estamos disponibles y les escuchamos, esto parece obvio, pero de verdad, cuando vuestros UX os dice que se quieren sentar con vosotros, sentaos, dedicadles tiempo, porque trabajar juntos es fundamental y escucharles. Hay típicas frases que yo creo que como product managers mmm, ya te ponen de mal humor. Esto no tiene proceso de onboarding, esto no cumple con el design system, esto no tiene la calidad del diseño que está en el resto del, de la web vale Yo entiendo que a veces que pues, no les damos la suficiente importancia a estas frases, pero es que no tiene que ser así, porque al final si un producto no tiene una buena experiencia nadie lo usa y si nadie lo usa no es un producto de éxito. Entonces hay que escuchar estas, estas frases y métricas y más métricas. Algo que eh, tenemos que hacer como PMs a los UX es siempre que se va a lanzar una nueva funcionalidad, eh, retarles e intentar también que ellos tengan esta mentalidad de, de KPIs, de decir, vale, lanzamos este producto pero ¿cómo sabemos si este producto es un éxito? Si lo usan mil usuarios, si lo usan dos de tres, si el 20% del tráfico se redirige. Al final que construyan experiencias basándose en cómo saber medir si son un éxito o no lo son. Y después lo más importante también es hacer ver que nosotros somos los que damos visibilidad de todo el trabajo de producto. Somos los que nos solemos reunir con negocio, con stakeholders y demás y entonces nosotros somos como los portavoces de todo lo que hay detrás, que eso incluye toda la experiencia de usuario, darlo, enseñar lo importante que es y todo el trabajo que hay detrás. Entonces, para ya terminar, el Product Manager, como resumen, dice el qué y el cuándo y el UX cómo. Eh, lo que ha hecho para, presentar, para hacer esta presentación con vosotros ha sido también validar toda esta información con el equipo de UX y producto que hay en Idealista, también con otros compañeros del sector, y al final pequeños consejos que podemos hacer el uno por el otro para trabajar mejor juntos. Y para mí las conclusiones principales son que trabajamos bien cuando tenemos una meta común y clara, la parte de la visión es fundamental, visión de negocio entre los dos, conocerlo al 100%. Para mí la mejor forma de trabajar, sé que hay miles, ya lo habéis visto, es tener una persona de UX dedicada en el squad de producto, porque sin duda hace que la comunicación sea muchísimo, muchísimo mejor. Trabajar juntos, y cuando digo juntos es juntos, juntos, como perfecto en realidad es el PM, sentado a la izquierda o el UX y a la derecha la persona, del líder de, de tecnología, no caer en, en la cascada del Product Manager, le da un trabajo al UX y el UX a desarrollo, ¿no? sino que haya feedbacks, eh, loops de aprendizaje eh, diarios y completos. Mucha implicación con el producto, que lo sientan, que se sueñe, sientan dueños del producto al igual que nosotros. Y para mí, lo más importante, sin duda, y los que me conocen lo saben, es que haya buena relación. Porque si no hay buena relación entre el equipo, nunca se va a trabajar de manera exitosa. Al final, somos perfiles 100% complementarios y la mejor relación. Sin duda, para lograr este combo perfecto, es que el uno al otro nos completemos esas carencias que tengamos, pero también aumentemos ¿no? las fortalezas o los puntos fuertes que, que tenemos el uno en el otro. Y esto sería todo. Espero que os haya servido y lo podáis aplicar en vuestro día a día. Y Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Alguna preguntita? No seáis perezosos. De buena mañana. Mira, por ahí hay una. Ah, sí. no. ¿A dónde iba esto? Aquí. Aquí. Ah. Gracias. Uh, buenas, uh, antes que nada, muchas gracias por la, por la ponencia. Ha sido bastante interesante, al, al menos para mí. Um, estoy en un proceso de desarrollo de UX y aprendiendo cosillas, entonces me ha venido muy bien esto. Uh, de experiencia. Mi pregunta es más, um, el, el, el rol de, uh, de PM sin una experiencia tecnológica detrás, es decir, no tener un, un background directamente de engineering, or, ¿cómo se lleva a eso? ¿Sabes? Lo digo más que nada porque el desarrollo de un producto digital incluye mucho de programación, incluye mucho esos roles y por lo menos en mi caso provengo de una carrera de marketing, Uh, entonces, he aprendido algunas cosillas de UX en el proceso, en el trabajo del día a día, pero claro, esos complementos de, de, para poder llegar a ser algún día un, un PM, que me gustaría. Vale, pues muchas gracias por tu pregunta. Lo primero es que te entiendo perfectamente porque yo estudié Administración y Dirección de Empresas, así que el perfil de PM sin que sea ingeniero, vamos, eh, lo conozco al 100%. Y es complicado porque sí que es verdad que hay muchísimos puntos en los que nosotros perdemos el conocimiento. También tengo que decir que a raíz de la experiencia de trabajar siempre en equipos de tecnología, pues yo ya vas entendiendo muchísimas cosas y vas adquiriendo muchísimo conocimiento, pero para mí lo fundamental es tener muchísima confianza en, con el equipo de desarrollo. O Esa relación que te decía de, al final es tener al UX y a la persona de desarrollo al lado, yo cuando más he aprendido y más he entendido que estaba trabajando de la manera correcta es que el líder de IT de mi equipo sea una persona en la que pueda confiar 100% y que él sabe perfectamente que yo tengo carencias y que me tiene que explicar las cosas, pues a lo mejor no a este nivel y darle un, un tonito un poco más bajo en lo tecnológico. Y, y al final es eso, ser... Mmm, sincera y decir, "Oye, mira, es que pues no te estoy entendiendo, ¿me podrías explicar esto de otra forma y tener, pues eso, personas que, que sean capaces de hacerlo, un poco pues crear ese buen ambiente de trabajo en el que a la persona que tengas al lado de tecnología, a pesar de que tú no seas ingeniera y pueda que no entiendas el 100%, no le cueste o, o lo entienda y o, ya, ya que no le cueste, sino que simplemente no le dé importancia y que te vea a ti como que tienes otras capacidades, otras habilidades para hacer el trabajo que estás haciendo y trabajar bien con él o con ella y, y que te lo pueda explicar de otra forma. ¿Más preguntas por ahí? Por ahí hay una. Hola, gracias por, por la charla. Eh, como Product Manager... Y por tu experiencia a la hora de hacer eh, escalar el equipo, el producto, y al final acabas teniendo varios squads en paralelo, el UX dividido entre varios, porque las empresas creen que pueden escalar, crear varios squads, pero al final la gente es finita. ¿no? ¿Vale? Eh, toda esta parte de, de pensar, hacer research, ¿os habéis, habéis implementado el poder hacer paradas y dedicar tiempo en el que toda la gente de los equipos o de los squad pueda hacer ese research, pueda hacer... Porque al final, bajo, en mi experiencia, te puede el timing dentro del sprint y están todos con la lengua afuera. Entonces, cuando dices, no, no, hay que hacer un research, hay que hacer un taller, no sé qué, parad, vamos todos, el desarrollador, todos están de acuerdo y dicen, pero es que no tengo hueco. ¿Hacéis paradas? Eh, a ver, te cuento. Eh, ¿tú haces referencia, perdona, a meter a la parte de desarrollo en la investigación. Claro, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en involucrar al equipo, que todos, o sea, no es cuestión de, yo soy el desarrollador, estoy en un lado, el UX, o sea, si los juntas y trabajan como equipo, ves el resultado. Uh -huh. El tema está en que dedicar tiempo a pensar y hacia dónde vamos, o sea, yo en, en donde he estado, nos hemos llegado a plantear, pasa que no lo conseguíamos, es decir, mira, si tenemos sprint de tres semanas, el cuarto sprint es de parada, nos dedicamos a pensar. Se quedó en una presentación, en un PowerPoint, porque luego el día a día no te permitía pensar eh, parar. Dice, no, no, lo dejamos en dos días y no te da tiempo. vale Entonces, todo ese trabajo en paralelo para ir creando nuevo backlog y todo ese tipo de cosas, habéis ¿Cómo, cómo, ¿cómo conseguís sacar tiempo en el día a día de los, los squats? Al final es un poco también que o sea, no conseguís parar esa cuarta semana porque entiendo que hay tanto trabajo y tanta presión de que no, de que no se puede, ¿no? que por vosotros pararíais. Un poco también es esa visión de que es muy importante meter al equipo en algunas partes importantes, eh, tiene que venir desde arriba. Si desde arriba no se tiene la percepción de que esto es necesario, evidentemente se va a meter muchísima presión y no vais a poder hacer nada de investigación y para una semana completa también os digo que yo esto cuando decía de meter el equipo de desarrollo en la fase de research era en un kickoff del proyecto Sí que es alguna dinámica hemos hecho de meter el equipo de desarrollo en una pequeña fase de investigación pero no es lo habitual simplemente es un kickoff de comentar qué es lo que se va a hacer pero lo que es el trabajo en sí no se haría con la con el equipo de desarrollo ya te digo, también es interesante, a lo mejor, pues si no tenéis tiempo de parar toda una semana, hacer alguna dinámica de dos horas un día, tres horas, porque para mí las veces que lo he hecho, lo que, mismo que tú decías, involucrar al equipo de desarrollo en esas partes es fundamental, mm. fundamental. Gracias. Nada. Bien, última pregunta. Hola. Eh... Bueno, como, como ya han dicho la mayoría, muchísimas gracias, de verdad, eh, me ha encantado el enfoque. Trabajo en una empresa en la que los, los UX son muy importantes, incluso hay muchas cosas de las que has dicho que las comparto y nosotros hemos tenido el problema previo al ser producto vino después que UX en nuestra empresa. Entonces, eh, conseguirles convencer y explicar de que ganamos juntos y no por separado, y que no es una competición, fue complicado. Eh, y en ocasiones todavía lo es. Mi pregunta es, has dicho que siempre dejas un espacio del sprint para mejoras de UX. Eh, queda muy bonito, pero, pero siempre como Product Managers tenemos que estar eh, eh, balanceando eh, y escogiendo aquellas eh, iniciativas que o son más importantes o más urgentes, que no es lo mismo, y, y que mayor retorno vayan a tener, también depende un poco de los objetivos de la empresa. ¿Cómo mides tú y cómo comparas iniciativas eh, de mejora de UX, por ejemplo, eh, versus otro tipo de iniciativas más funcionales, de, más de innovación, eh, para, para justificar que siempre dejas un espacio que al final es algo que no vas, no vas a utilizar en otras cosas para únicamente UX? Vale, muchas gracias por tu pregunta. Siempre se deja espacio si hay alguna mejora. O sea, lo mismo pues, se trabaja también que no hay ninguna mejora visual que realizar, pero en lo general sí que, sí que se, se tiene que dejar. ¿El ¿Cómo priorizo yo esto? Pues eh, todas las iniciativas o todo lo que debería de entrar en el siguiente sprint. Eh, al final es eh, qué queremos alcanzar en, el, en la siguiente ventana de trabajo, ¿no? en el siguiente sprint y se priorizaba por lo mismo que has dicho tú, por iniciativas, ¿Qué es lo que queremos conseguir. Y después pues, soler dejar al menos un 5% o un 10% de tiempo del equipo de desarrollo dentro de ese sprint para este tipo de mejoras. Después también es verdad que hay mejoras visuales de mucho mayor importancia o menor. O sea, si de repente pues cambias la cabecera de la web y tiene otro color, pues a lo mejor es mucho más prioritario incluso que algunas iniciativas o features concretas que sean más funcionales. Entonces, al final, es priorizar qué es más o menos importante dentro de ese sprint y yo lo que hago personalmente, esto ya es metodología propia, eh, es ver qué es lo que queremos alcanzar y si no sé cómo priorizarlo dentro de este sprint, es, utilizo el método Moscow de eh, simplemente ver qué es más importante o qué menos. Es muy sencillo, vas priorizando qué es lo más importante y qué menos y siempre intentando dejar un 5% eh, para estas mejoras. Es como si, imagínate, si tu sprint dura. trabajas por cuartos. Eh, bueno, el tiempo de desarrollo es X, pues tú ya piensas como que tienes un 10% menos y eso siempre lo, como que lo proteges para estas mejoras visuales. Gracias. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias a todos.